La guitarra desafina El piano no entra en ritmo El bajo toca tan fuerte Aquí se va todo al garete Lo estoy viendo muy claro O no entiende o son muy raros ¿Cómo se puede bailar así? Yo mismo no sé por qué estoy aquí y ahora comienza un cantante con tatuajes hasta los guantes y el sonido está desafinado es más que un blues un sonido raro la guitarra desafina el piano no entra en ritmo el bajo toca tan fuerte aquí se va todo al garete ¿Cómo se puede bailar así? El contoneo es irreal y sin ritmo. Aquí ni siquiera se abrazan. Baila cada uno a su templanza. Baba, bum, baba, Por favor que suene un blues.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 esto es un baile muy raro Cada uno por su lado El ruido es tan estridente Que hasta resina los dientes Lo estoy viendo muy claro O no entiendo, son muy raros